Hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Magali Velázquez, tengo un programa de radio y televisión que se llama Sembradora de Sueños y la persona que te invitó a ver este video para que conocieras el plan de negocio es porque pues vio un potencial enorme en ti, así que vamos a darle con todo a la explicación del plan de negocio que tú ya te has, has de estar preguntando si llegaste hasta aquí, pues de qué se trata esta empresa que está revolucionando la vida de millones de personas. Así que comenzamos. Dice eh, la persona que te invitó a, este, a esta presentación que City Makeup es la mejor oportunidad porque pues le está cambiando la vida a ella y a muchas personas lo está haciendo de manera increíble. Pero vienes tú aquí a comprobarlo. Así que City Makeup es la mejor oportunidad que puedes eh, tú aprovechar en este tiempo que estamos eh, pasando de, de, de la pandemia, este tiempo de, de incertidumbre. Créeme que City Makeup es la mejor oportunidad porque eh, cuántas empresas, empresas han cerrado hasta el día de hoy y que City Makeup eh, haya, eh, pues ya cumplió dos años haya eh, pues avanzado, avanzado con toda la pandemia, porque cuando empezó esto de la pandemia en marzo del 2020, pues CitiMeco tenía un poquito más de un año, ahorita ya cumplimos dos años, el 28 de noviembre, eh, y pues mira, él aquí eh, empoderando a más mujeres y hombres, porque este negocio es para, para todos, ¿vale? Y bueno, ¿quiénes somos? La empresa City Makeup es una empresa mexicana de venta directa dedicada al desarrollo e innovación de productos en el área de la cosmética, cuidado de la piel y el personal. Nuestro objetivo es brindar, presentar productos adicionados con extractos naturales. Y bueno, ya saben que, que toda empresa tiene una misión, que pues la, esas misiones nacen de aquí de la cabecita. Y es de llevarte a ti productos que vayan, eh, se vayan innovando de acuerdo a las tendencias para lograr impulsar de forma adecuada tu negocio y de las distribuidoras y distribuidores de cada uno de ellos que pertenecemos aquí en a, a City Makeup. Así que tú vas a poder ofrecer a las personas productos innovadores, productos de calidad y pues esa es la, la misión de City Makeup que nació en la cabecita y la visión es aquello que nace del corazón y a City Makeup eh, dentro de la industria de la belleza y cuidado personal sabemos que no, no somos los únicos ¿verdad? pero pero ¿qué, te, ¿qué garantiza o qué caracteriza a City Makeup? pues que él le nació impactar la vida de millones de familias mexicanas y yo sé que posteriormente se abrirá el mercado internacional porque va que vuela para ello, brindándoles a ustedes la libertad eh, económica y, y de verdad que no nada más económica, sino también personal a través de su modelo de negocio, empoderándonos con el movimiento Todas Somos Bonitas. Así es. Eh, con ese hashtag nos identificamos todas somos bonitas porque no nada más significa el ser hermosas o por ponernos un labial que, que es así porque cuando estamos deprimidas nada más te pones un labial chapitas, cómo nos sentimos nosotras las mujeres pues pues hermosas verdad entonces no nada más es por el simple hecho de verte bonita por fuera, sino que City Makeup con este hashtag te empodera desde el corazón. Eh, el City Makeup quiere que tú te sientas hermosa, que te sientas bonita, pero desde, desde adentro, desde que te sientes pues ya eh, capaz de llevar ingresos a tu casa, a tu familia. Por eso eh, este hashtag nos identifica a todas las que ya pertenecemos a City Makeup a esta empresa y yo sé que tú también vas por ello y bueno no solo es maquillaje ah, ese es un lema también que tenemos dentro de la empresa que City Makeup no solo es maquillaje porque como bien te digo nos podemos maquillar por fuera y, y, este, y vernos radiantes, sí, pero el simple hecho de que City Makeup esté cambiando la vida de millones de mujeres por el hecho de sentirse pues ahora sí que proveedoras del hogar, hay mamás solteras que, que de verdad en este tiempo se, la estaban pasando, se las estaban pasando muy duras hasta que conocieron City Makeup, donde pudieron ver la posibilidad de crecer profesional y económicamente. Así que por, por, por eso, por ese simple hecho de, de hacernos simple, grandioso hecho de, de sentirnos eh, empoderadas y sentirnos y crecer espiritual, profesionalmente dentro de la empresa, es por eso que te digo que no solo es maquillaje City Makeup te hace crecer como un ser en su totalidad, eh, espiritual física y económicamente ¿sale? Y bueno, eh, City Makeup maneja una gama de productos de excelente calidad de, de alta gama hipoalergénicos con extractos naturales como este maquillaje en compacto, que fue de, de las cosas nuevas que salieron en, en, en, en noviembre. En noviembre salieron este producto compacto que contiene extractos naturales y que cuida tu piel y, el, y de, de tu piel en cada aplicación. O sea, puedes creer que un maquillaje eco, que, que te esté proveyendo tu, a tu cutis de es que con extractos naturales nutriéndolo pues no cualquier producto lo hace y bueno también eh, la, la gama de delineadores con colores intensos esos son los productos que, que caracterizan a City Makeup y los que tú les vas a ofrecer a todas tus clientes que se van a enamorar con, con colores intensos como te digo de larga duración dentro de tu maquillaje, todas las mujeres queremos eso, que duren y que sobre todo luzcan como los ves aquí en pantalla, bien coloridos y bien hermosos y bueno, los labiales los labiales líquidos en barra en gloss, tenemos de todo tipo en diciembre, acaba de salir pues, labiales de visión limitada, ya con gloss no, no, no, no, otra cosa dile a la persona que te invitó que te comparta el nuevo catálogo que de verdad vas a ver ahí to, todos los productos en, en labiales que, que tiene City Makeup para ti y para tus clientas que, que en realidad pues a, hidratan los labios al aplicarlos y eso es lo que tú les vas a ofrecer. Y bueno, también tenemos eh, lo que son los esmaltes, los esmaltes de, de City Makeup que lejos de... Eh, que hay productos que dañan la, las uñitas, pues City Makeup tiene una fórmula triple strong que protege tus uñas en cada aplicación, las vuelve más fuertes y más resistentes y tenemos acabados mates y acabados brillantes, pero si dentro de esos brillantes te late uno, te gusta mucho, también tenemos el matizador un, con un simple, eh, una simple pasada dentro de tu esmalte brilloso te va a dejar el color mate. Entonces, ¿qué productos de verdad que, que, que te estén nutriendo, que te estén eh, llenando de, de, de textura hermosa tu piel? Entonces, son productos que de verdad tus clientes lo van a amar y te lo van a estar pidiendo. Es por eso que City Makeup está teniendo mucho éxito porque pues ya todo, todo mundo en las redes sociales ya comienza a preguntarte qué onda con City México porque está de verdad eh, pues revolucionando la, el mundo del maquillaje en México. Así que pues inicia ya, inicia ya te dice tu, la persona que te invitó a ver este, este video que inicies ya porque precisamente te estoy diciendo que eh, pues ya ahorita todo el mundo está preguntando ¿Qué onda con City Makeup? Estamos sonando bastante pero lo, lo importante de sonar eh, es porque la calidad del producto eh, lo dice todo la calidad cuando alguien ya prueba eh, los productos en sí, en los maquillajes, en, en su carita los labiales, las sombras se enamora del producto y es por eso que yo te puedo garantizar que esto es un negocio asegurado, porque convertirte en una empresaria o empresario, porque como yo te decía al principio, esto es para hombres y mujeres, vas a comenzar a ganar de manera inmediata, desde que inicias y te llega ya tu producto, pues ya tienes tú para, para uso personal o para mostrarle a tus clientes. Y te digo, inicia ya porque... Eh, ¿Qué empresa, con todo lo que está pasando ahorita, mes con mes, te sigue eh, aumentando el sueldo? No pasa en, en un trabajo formal, eh, bueno, de oficina, eh, no pasa de que, inclusive hay personas que se quedaron sin trabajo porque la empresa quebró, o pues no, les dicen, ¿saben qué? Pues vamos a reducir sueldos porque... ¿Pasa esta? ¿No estamos ganando igual? ¿Qué empresa de verdad te dice, pues este, este mes ganaste más porque tu equipo creció? Pues City Makeup. City Makeup es una empresa de la cual yo estoy enamoradísima porque desde que inició la pandemia mucha gente dijo, no, ¿cómo, cómo, cómo voy a entrar si, si esto se está poniendo muy feo? Y créeme que, que muchas chicas empresarias de City Makeup que ya estamos dentro de esta empresa y que en mi caso no fue, pero estuvieron, pues, eh, afectadas por, por lo del COVID, con, gracias al sueldo que empezaron a ganar, a las ganancias que empezaron a tener con CityMakeup, pues pudieron solventar todos esos problemas de... de pues de enfermedad, ¿verdad? Y de verdad que, que es algo que no se le desea a nadie. Y, y yo me uno a todas ellas, pero gracias, gracias a que estuvieron en CityMakeup, pudieron solventar todos esos gastos. Y pues para muchas, eh, pues esto de la pandemia, pues no, no nos afectó en nada porque gracias a CityMakeup, yo empecé desde que inició la empresa, pues, Aquí andamos y no, no sentimos en el lado económico, no sentimos el peso de, de, esta, de esta crisis que, que están pasando. Y bueno, como acabo de mencionar, crisis y gracias a las crisis es cuando nosotros crecemos, porque eh, la pandemia lo que nos vino a traer, lejos de eh, pues, estancarnos y lejos de, de rendirnos, eh, nosotros los empresarios City Makeup, pues decidimos avanzar y decirle esta crisis nos aventó a hacer reuniones ya contigo que para mostrarte los productos y pues te vamos a apoyar mucho, te vamos a apoyar con todo. Dile a la persona que te invitó que te, que te diga dónde te firmo, <ríe> dónde te firmo para que este, ya pertenecer a tu equipo de trabajo y pues a darle y, y a, a apoyar, si, tu, si en ti, en tu, en tu corazón está el querer apoyar a más personas, a millones de mujeres, este, a que tengan lo mismo que, que todos los que estamos aquí en City Makeup, abundancia en todos los sentidos, abundancia económica, claro está, y abundancia profesional, sentirnos, eh, eh, aquí vamos a recibir capacitaciones, recibimos capacitaciones todos los días, y las tomas en el momento que tú quieras, por si todavía tienes un trabajo eh, eh, extra, para mí eh, sería un trabajo extra, Citimeco para mí es lo principal, pero si tú tienes un trabajo extra, eh, créeme que Citimeco se va a volver tú, eh, si así tú lo deseas, tu sostén. Y lo demás se va a volver el extra. Así que, bueno, inicia ya. ¿Y cómo le preguntaste a, tu, a la persona que te invitó? Pues adquiriendo un kit. Y adquiriendo un kit para, para abrir tu negocio, para tu empresa. Acuérdate que para, para todo te nació poner una tienda o te nació poner de ropa o te nació poner, vender quesadillas, lo que quieras. Para todo se necesita una inversión. Si vas a vender ropa, pues necesitas alquilar el, el local, necesitas comprar ropa, vestidos, zapatos, pantalones, todo, todo, llenar tu local y pues comenzar a abrir las puertas y eh, pues empezar a vender, ¿verdad? Y bueno, con City Makeup lo que adquieres es este, es, la, es tu, tu propia empresa, yo, yo le diría que hasta franquicia, porque sin tanta inversión, si inviertes, pero sin tanta inversión, vas a poder abrir tu negocio y, y decirle al mundo, venga, aquí está. Aquí están productos de excelente calidad, pero sobre todo eh, ganar por venta directa, pero también ganar por que tú sigas inspirando y empoderando y dándole la oportunidad a más personas. Entonces, ¿qué kits son? Pues mira, tenemos el kit pequeño, el kit de distribuidor, con el, el que vale 300 pesos y con el cual inicias tu negocio con el 20% de, de ganancia. Vas a obtener tu oficina virtual, tu catálogo digital y todos los beneficios del plan de pago que tenemos todos. Sale nada más que aquí dices, pues voy a iniciar en poquito, quizá digas, este, mira, ahorita acabo de invertir eh, o, o hice un gasto y pues no, no, tengo nada más 300 pesos y adelante. Es, es para abrir tu tienda virtual como si hubieras alquilado tu tu local en cualquier otro eh, físico, pero aquí es virtual, es la gran ventaja de, de te digo, de lo que está pasando ahorita con, con la situación que está viviendo todo el, todo el mundo, pues que eh, abres un negocio virtual en donde tú vas a poder hacer tus pedidos desde tu celular, desde tu computadora y contactar a mucha gente a través de redes sociales. Nosotros también te vamos a enseñar eh, eh, todo esto de, si tú eres de las que no sabe cómo utilizar eh, las redes sociales, claro que te vamos a apoyar, para eso estamos eh, para que sigas avanzando y no te, de verdad que no te limites al no sé no puedo, eh, eh, City Makeup cambia la mentalidad de cada empresario que se ingresa a su, a su modelo de negocio. Y bueno también tenemos eh, otro kit, eh, te digo este kit de distribuidores para decir, bueno, nada más tengo ahorita 300 pesos, con eso inicio. O si tú, a ti te, te encantan las ventas, adelante. Inicias con este kit y, y, y ganas por eh, este, el 20% de, de todos los productos que vendan. Y claro está que puedes ir subiendo porque aquí son ventas acumulables, ¿vale? Entonces, el segundo kit es ya para las personas que, que piensan como empresarios, que dicen, yo voy por todos, por todas las fichas, ¿no? Entonces está el kit de mil pesos, en donde aquí sí recibes producto, todo lo que ves en pantalla, inicias con el 30% de ganancias en todas tus compras, eh, que te dura 60 días. Eso ya te lo, te lo va a explicar la persona que te invitó a más detalle para no alargarnos, eh, te dura 60 días. Vas a obtener una oficina virtual, tu bono de inicio, bono de inicio bueno, ahorita te, te explico lo de los bonos de inicio. Eso es para, la, este, para los patrocinadores, ¿vale? Y bueno, tu oficina virtual y todo lo, todo lo que viene en el listado que ves en pantalla de los productos que están ahí, eh, eh, que son polvo compacto, dos labiales, un tester de gel, de, gel para cejas, etcétera, etcétera, etcétera, todo, todo eso que ves es para ti. Adicionales pues está el catálogo digital. Acuérdate que por la situación estábamos trabajando puro catálogo digital, ya redes, redes sociales y pues las herramientas virtuales como son tu oficina. Y te incluye el envío. El envío es completamente gratis al comprar el kit empresaria. Y este porque ya acuérdate que ya ahorita pues hasta los paqueterías ya subieron. Aquí te viene completamente gratis. ¿Por qué te digo que este kit es para, para mentalidades de, de empresaria, de que yo quiero más? Pues porque estos productos te van a servir, si los vendes, claro, está recuperas tu inversión, pero si tú los utilizas para utilizarlos en ti, para usarlos en ti, para maquillarte, la gente te va a empezar a decir, oye, qué bonito labial, oye, qué bonito se te ve tu cara, oye, qué bonita un color de uñas. Ah, pues ahí tú le vas a decir, mira, pues aquí está. Yo trabajo una línea de alta gama, de excelente calidad, no testeado en animales y con extractos naturales que van a cuidar tu piel. Entonces, ahí es donde empiezas tú a, a ver las ganancias por venta directa. Ajá. Y eh, que van del, del 20% hasta el 45%, ahorita te lo voy a explicar más a detalle adelante. Pero eh, este, si tú también quieres, pues hacer que sea tu equipo, lo puedes enseñar, estos productos que te llegan en tu kit de mil pesos, los puedes utilizar para que se los muestres a todas tus clientes y ya sabes que las clientes de vernos enamoramos de que se apliquen con los aplicadores, tú comprarías unos compra aplicadores especiales para eh, que se prueben el producto, hay que cuidar también, acuérdate por lo que está pasando, hay que cuidarnos, entonces, aplicadores especiales de, de, de, de, de agarrar y tirar. Este, para que se pongan los labiales las sombritas y todo con aplicadores especiales y de ahí pues te van a salir clientas ya sea que también quieran vender o que quieran hacer crecer un equipo de trabajo ¿sale? y bueno eh, ¿qué más y cómo voy a ganar en City Makeup? pues ganas de cuatro maneras en City Makeup ganas de cuatro maneras no nada más por venta directa eh, la empresa City Makeup te quiere agradecer por, eh, por las ventas que tú hagas. Así que corre tu carrera. Desde que tú llega tu producto, hay chicas que desde antes de que les llegue el producto ya están eh, ofreciendo la oportunidad del negocio. Pues ya inscrita, corre tu carrera de empresaria Steam Makeup y mantén o logra mayores descuentos. Con el kit de 300, inicias con el 20%, pero puedes seguir eh, subiendo tus ganancias al 30, 35, 40 de ganancias por ventas directas. El 45 lo logras ya con tu equipo y ahorita te voy a explicar cómo. Ajá. Y bueno, con el kit de mil pesos ya sabes, inicias con el 30 de ganancia y también va subiendo. ¿Sale? Y bueno, la inscripción, la segunda manera de ganar son los bonos de inicio rápido que yo te decía, por cada persona que tú invites al negocio o le compartas esta oportunidad de seguir creciendo. Y si se inscriben con el kit de 300, la empresa a ti te paga 150 pesos. Y si tú invitas a las personas y se inscriben, ay no, me, me equivoqué. Si tú invitas a las personas, se inscriben con el kit de 300 pesos, la empresa a ti te paga 50 pesos. Ajá, pero si, si los, se inscriben con el kit de, 100, de, de 1000, la empresa a ti te paga 150 pesos. Así que si tú invitaste a 10 personas que dijeron, yo soy de mentalidad empresaria y yo quiero hacer crecer mi equipo de trabajo, me inscribo con el de 1000 si 10, inscribiste a 10 en una semana, pues ya ganaste 1,500 pesos, que son muy, muy, muy buenos. Claro está, pero pues nosotros vamos por más y yo, nosotros te vamos a enseñar a ir por más. Eso es lo que la empresa, te, te en agradecimiento a que tú sigues ofreciendo la oportunidad del negocio City Makeup, pues te da por la, cada persona que ingreses a tu equipo de trabajo. ¿Sale? La, la otra manera de, de ganar, la tercera, es el bono de equipo, que es lo que yo te decía hace ratito, que para llegar a un nivel más alto, eh, la empresa eh, te, te, te recompensa por hacer crecer tu equipo de trabajo. Así que tú ingresaste con un kit, ya sea de 300 o el de mil pesos. Ajá. Y tú puedes inscribir a muchas personas, ahí alcanza a ver que dice nivel 1 nivel 1, tú puedes inscribir muchas personas directas a ti, a tu equipo de trabajo y en infinito, puedes inscribir 10, 20, 30 mil, un millón, las que tú quieras y la empresa por todas ellas, de todo lo que ellas eh, trabajen, te va a pagar el 5%, Ajá, de todo lo que ellas consuman, de todo lo que ellas hagan, te va a pagar el 5%, en infinito, acuérdate, entonces Vete mentalizando hasta dónde puedes ganar eh, de, de, de entrada de dinero, ¿vale? Y si lo ves por el lado, ahora sí que espiritual, imagínate a cuántas vidas vas a cambiar, a cuántas personas, a cuántos seres humanos hermosos vas a cambiarles la vida. Y bueno, de ellas te pagan el, el 5%. Eh, tu segundo nivel es las personas que tu primer nivel inscribió. Aquí nosotras eh, en confianza lo, lo conocemos como mi hija, mi nieta y mi bisnieta. ¿sale? Entonces en el segundo nivel que viene siendo tus nietas, eh, de todas las que inscriba tu hija, de todas te va a pagar el 8% la empresa, de todo lo que hagan ellas, de todo lo que compren, eh, la empresa te va a pagar el 8%. Y a su vez, eh, si ellas se inscriben, también todas las que inscriban, la empresa te va a pagar de tu tercer nivel o de tus bisnietas el 5%, ¿sale? Se va a abrir, este City Makeup está mentalizada para abrir el cuarto, el quinto y el sexto nivel. Imagínate, imagínate las ganancias que vamos a tener todas. Así que llega a las metas, desarrolla tu liderazgo, porque la persona que te invitó cree en ti y gana más bonos de profundidad, ¿vale? Y la cuarta manera de ganar son los incentivos que la empresa te brinda por todo el esfuerzo de, de que has trabajado en, en, en tu empresa, en tu empresa City Makeup. Eh, reconocimientos, viajes, que esos ya por lo de la pandemia pues se detuvieron un poquito, pero pues yo sé, con la ayuda de Dios, pues van a regresar, pero los bonos que te acabo de mencionar, y productos, por ejemplo, cada mes la empresa lanza productos nuevos en promoción, así que esos son los incentivos que te brinda mes con mes la empresa, productos eh, de regalo, uh, productos este, al dos por uno, etcétera. Entonces, imagínate, ahí ya se duplica tu ganancia por venta directa, ¿vale? Y te voy a explicar entonces la manera de, ya ves que yo desde un principio te dije, que había una manera de ganar mucho más que es por, por equipo y te lo voy a explicar, vámonos a explicarte la primera línea que dice del 5% y ya siendo esta, créeme, créeme que lo demás se va dando solo digamos que tú invitas a 10 personas nada más, ¿ajá? 10 personas a las cuales tú les enseñas perfectamente el negocio ¿ajá? y de esas 10 socias digamos que ellas van a consumir 2 mil pesos Pueden consumir lo que quieran, ¿eh? desde 500, este, 1000, lo que ellas quieran consumir, pero digamos que ellas consumen 2 mil pesos mensuales, que salieron excelentes vendedoras, eh, excelentes líderes que también este, luego comp compramos producto para apoyar a nuestras emprendedoras, pero consumen 2 mil pesos. Ajá. Entonces, si tú multiplicas 10 por 2 mil, eso te va a dar 20 mil pesos. Por el 5% que te paga la empresa, de ellas, de nada más de lo que están haciendo ellas, la empresa te va a pagar mil pesos. Son muy buenos, ¿no? Para mí son excelentes. Ajá. Más no suficientes. Entonces, son mil pesos muy buenos, a los cuales se le agradece el universo que lleguen. Eh, más, apart, acuérdate, más tu venta directa. Más los bonos de, de inscripción por la gente que tú invitas. Ajá. Entonces... Pues ya vas ganando un poquito arriba de dos mil pesos mensuales, que también son muy buenos, ¿vale? Pero esas 10 socias que tú les enseñaste excelentemente el negocio, te, cada una va a inscribir a 10. Ajá. Entonces, esas se van a hacer 100 socias, 100 socias, que de igual manera consumiendo 2 mil pesos y la empresa pagándote el 8% por todo lo que ellas hacen. Pues de 100 socias consumiendo 2 mil dan 200 mil pesos al 8 por el 8 que te da la empresa, te está pagando 16 mil pesos por lo que ellas hacen, ¿vale? Entonces aquí dices tú, bueno, 16 mil más mil, más mis ventas directas, tú pues ya estás ganando arriba de 20 mil pesitos, ¿no? Eh, y dices tú, pues ahí ya son buenos, ahí ya rebasas la media, de, de la gente que, que, que pues no gana, gana mucho menos que eso, ¿no? En un trabajo formal. Entonces, eh, pues ahí dices tú, pues de aquí soy, ¿no? Pero esas 100 socias replican lo, lo, lo que tú hiciste de, de invitar a 10 personas, nada más 10, pero imagínate si invitas 20 o 30 o 40 hay chicas que ya tienen más de, de 200 chicas en su equipo o la líder número one que ya tiene como dos no seis mil en su equipo imagínate bueno y, y esas 100 se vuelven mil consumiendo dos mil se hacen 2 millones por el 5% que te paga la empresa de esas de esas 100 mil socias la empresa te va a pagar 100 mil pesos ajá entonces eh, 100 mil más 16 más mil, eh, hacen una ganancia de 117 mil pesos mensuales. Mensuales. Ahí ya estamos rebasando, o, o ya llegamos al 1% de la población que está ganando arriba de 100 mil pesos. Y bueno, se te hace buena ganancia es ganar esos 100 mil pesos o 117 mil pesos de, de lo que hace tu equipo. Ajá. Falta que a esos 117 mil pesos le agregues lo que haces tú de venta directa. Más los bonos que te paga la, la empresa por la gente que tú estás invitando a esta oportunidad de negocio. Así que bueno, pues yo eh, eh, esto es lo que yo te puedo compartir. Llega a las metas y obtén más niveles a profundidad que son el 4, el 5 y el 6 y gana mucho más para ti y tu familia. ¿A poco no te late? Te latería decirle a tu familia, miren, esto es lo que ya ganamos mensualmente y ahora podemos darnos el, el lujo de, pues de, de crecer, de, crecer eh, de, de, de hacer, pagarle ese viaje a tu mamá o ponerle ese negocio a tu mamá que, que tanto soñaba. Eh, a tu papá poderlo apoyar, que, que, que quizá ya sea un adulto mayor y que tú lo puedas eh, a, a asistir. Con, con, con calidad de vida y, o a tus hijos si eres mamá, a tus hijos darles esa calidad de vida que ustedes se merecen pues ya, conviértete en una mujer independiente en un hombre exitoso con City Makeup que bueno, te va a brindar todos esos esos eh, lo que tu familia y tú se merecen, claro está así que, pues yo te agradezco mucho que hayas eh, estado con, conmigo en esta presentación de negocio, te, por favor te pido que contactes a la persona que te invitó a ver esta presentación y que le digas, ¿qué onda? Explícame más, explícame eh, a detalle qué necesito para pertenecer a, a esta empresa y ser parte de las eh, empresarias y empresarios que están ganando lo que se merecen por su trabajo, por darle la oportunidad a otras personas de crecer y, y yo te invito, a, por favor, a que te unas y comiences a hacer tus sueños realidad. Yo soy Magali Velázquez, sembradora de sueños y te espero en el próximo, eh, próxima presentación de plan de negocio, porque mes con mes tenemos pues nuevas, nuevas promociones. Te mando un beso y un abrazo.